Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Iphone Digital, han venido los Reyes Magos soy a la oficina y nos han traído la Nintendo Switch. Vamos a hacerles un unboxing y os vamos a comentar un poquito las características de cada uno de los componentes. Además, como podéis ver, tenemos todos los accesorios, así que vamos a ver todo lo que puede traer esta nueva consola de Nintendo. Venga, dentro vídeo. Bueno, pues vamos a empezar por lo principal, que es la Nintendo Switch Vamos a hacer el unboxing, la abrimos Ya veis la caja original Como yo soy más de Apple, me traigo a un experto de Nintendo que nos va a comentar, aquí una voz en Muy buenos a todos Que nos va a ir comentando algunas de las características de Nintendo, ¿vale? Bueno, ya veis la caja Y ahí ya Yo estoy bastante nervioso, no sé tú, tiene ganas de verla, ¿no? Tengo ya, llevo un mes esperándola A ver, espérate que me la cargaré todavía Para empezar, lo que habría que hacer es ponerla en su dirección correcta, ¿vale? Y Y... Eh, Aquí está. Vale. Bueno, ya vi la presentación. Este es el modelo que viene con los dos mandos eh, de colores. Hay otro modelo que es con los mandos en color negro o un toque así gris. El resto de contenido de la caja, bueno, instrucciones, cargador, cables, etc. Esta es la consola, este es el bloque principal, ¿vale? Es el núcleo del sistema. Vale, ya veis el tamaño más o menos comparándolo con mis manos. No es una tablet especialmente grande, pero... ¿Cómo la ves? Pequeñísima Pequeñísima, te hubiera gustado una grande, ¿no? Bueno, bueno, bueno, vamos a ver. Venga, los mandos... A ver... Este y este... Estos mandos, ¿cómo se llaman, David? Los Joy-Con. Joy-Con, exactamente. Los Joy-Con se conectan a la consola. O se pueden jugar también así, son inalámbricos y funcionan como los mandos de la Wii La verdad es que el, el, el naranja, o sea el rojo, parece mm -hmm. un naranja o sea... Sí, tiene un toque así como un poco fucsio, eh, perdón, un poco fosforito Fosforito, fosforito, fosforito pero... Eh, o algo por el estilo Bueno, esto se conecta aquí Hasta que haga el clic vamos a ver Y este lo conecto por aquí Hasta también hacer el clic Vale pues la primera sensación es que es muy robusta, ¿vale? Me estaba me gustando mucho cuando lo conectas. Tenía un poco de miedo de que quizás los mandos quedaran un poquito, que hicieran juego o lo que fuera, pero no, la verdad que está muy, muy, muy bien, muy robusta. Y lo voy a coger en esta dirección, que es como yo la cogería para jugar. Bueno, la sensación que genera es perfecta, tengo una ganas de encenderla ya que flipas. Detrás tiene una pestaña, esta pestaña sirve para, eh, pues como los marcos de fotos digitales, lo sacas, ¿vale? Y ahora lo puedo dejar aquí apoyada y la podríamos utilizar. Veamos el resto de la caja. A ver qué es lo que trae. Esto es lo principal. Este es el dock. ¿no? Lo principal principal es la consola. Bueno, lo principal es la consola, pero la consola como veis es portátil, pero eh, también lo puedes jugar luego en casa usando este dock. ¿vale? Esta ranura es donde se introduce la consola. Esto lo dejamos aquí delante de la televisión, lo conectamos por el cable. Y al poner la consola, se convierte en una consola de sobremesa. Pasamos de tenerla portátil, de estar jugando por ahí en la calle, a tener una consola de sobremesa. ¿Cómo hacemos esto? Al Hay revés. que primero retirar los dos mandos, ¿vale? No, no hace falta, ¿eh? Ah, no hace no, falta. Puede... le da, dale la vuelta. ¿Ves cómo hacía falta un experto para esto? A la consola, ¿vale? Y ahí para abajo. Y en esta posición, vamos a ver. Qué tensión, qué emocionante. Pues, ya está. Es que creo que ya está. Sí, sí, es entrar, lleva una entrada. Bueno, hace un pelín de juego, ¿eh? Sí, Vamos nada más a... va apoyada en el Tiene como una ranura aquí detrás, que es donde, aparte de la conexión, hay una ranura donde debería de encajar. ¿Vale? Y... Bueno, pues eso es. Oh, más? No, no, no, no, en sino... este momento, con el cable HDMI, ya estaríamos viendo la televisión. Si no me equivoco, la televisión se puede ver en Full HD, ¿no? Tiene más resolución, más resolución. que en el modo eh, separado. Y de hecho, si no me equivoco tampoco, no es para ni apagarla. O sea, directamente la enchufas, y puedes continuar jugando, te de la calle, llegas a... ya no hay ni que parar de jugar para nada o sea, tú vienes jugando del ascensor, ya entras a casa, lo enchufas y a seguir viciando, como si no hubiera mañana para abrirlo, vamos a ver claro, es que lo que mola de los unboxing como este es que yo no sé muy bien cómo abrirlo ahora vale, pues oye, ya está abierto y si consigo verlo, aquí es donde se conectarían los cables HDMI, etc. y entrar por esta ranura, vale, sencillito Venga, que tenemos muchas cosas que ir abriendo y si no, este vídeo se hace eterno. Este es el, el anexo para los mandos. Vamos a ver si mientras que lo voy enseñando ahí me saca uno de los mandos. Este de aquí. Fijaros, pues que estos mandos son una pasada. Lo veis pequeñito, pero tiene un montón de cosas. Aparte del direccional, los botones. Bueno, este botón que parece que será de sincronización o algo del estilo. Ese es el botón para tomar captura de pantalla. Perfecto. Botones traseros. Y estos, incluso estos botones, que los puedes utilizar cuando no estás en el modo conectado, ¿vale? Es decir, esto se puede jugar así. Vale. Y para eso, también tenemos este pequeño conector. Bien, muy importante, ¿vale? Aquí tenéis que, que poner negativo. No sé si se llega a ver. Voy a intentar que se acerque. En este mando pone negativo por un lado y positivo por el otro, ¿vale? Hay que coincidir con este botón que pone negativo. Vale. Si lo ponéis al revés, vais a tener problemas. Lo digo por un poco de experiencia, ¿verdad, David? Sí, sí. <risa> verdad, verdad Y eso es que estamos aquí los dos técnicos. Entonces, esto se pone así hasta que ha dado Y entonces ya se puede utilizar como un mando completo un poquito más cómodo que antes. Antes lo he probado sin este adaptador y la verdad es que con esto ha ganado bastante. A ver, no es súper súper cómodo, pero para echar una partida donde dobles en un momento dado está súper bien. Ya he visto las posibilidades que tiene la consola, porque al este mismo tiempo también lo puedes usar como un mando, pues como el de la Wii. Te pones esto y, y nada, a jugar. Bueno, aquí tenéis los dos ya montados. Y sin incidentes, casi. Esto no para nunca, ¿eh? aquí tenemos para, para todos los gustos. Este es el famoso perrete, ¿no? Puede ser. Perrete, exacto. Bueno, vamos a ver cómo se conecta. Aquí tengo la voz de que me está sacando los mandos. Parece que esta vez no hay ningún tipo de incidentes. Bueno, bueno, este es nuestra... Esto la verdad que es complicado de poner y sacar. Parece una tontería, pero tiene aquí una pestaña blanca que lo que hace es bloquearlo. Esto lo pones así o así y bloquea o desbloquea el sistema. Y luego aquí tiene en el mando tiene detrás un botoncito que hay que pulsar para que se pueda sacar porque una vez lo tienes puesto queda firmemente sellado hasta que no pulsas. aquí entonces dos cosas de bloquear y darle por aquí ¿vale? parece tontería pero oye cuesta un poquito al principio yo no lo voy a volver a poner también vale. <risa> aquí están los dos mandos vamos a ver si ahora consigo poner esto puede quedar un poco... bien si no me equivoco y fíjate que lo estoy mirando bien para no equivocarme este va en este lado Bien. Y este otro en este otro ¿verdad? Vale, perfecto. Ya tenemos el mando montado. vale Con esto podemos jugar pues, como si fuera una consola habitual. Bien, eh, ya veremos en el siguiente vídeo que haremos sobre primeras impresiones, donde veremos el juego un poquito y probándolo, qué tal las, las sensaciones. Yo lo único que noto un poco es a lo mejor este mando quizás pueda llegar a molestar. Veremos, aunque ahora no. Tenía miedo de que a lo mejor me molestara al usarlo, pero una vez lo estoy probando no parece que vaya a molestar. Bueno, así queda el mando montado, ¿vale? Bastante cómodo. Bien, Si queréis, además del mando básico, podríais llegar a compraros un mando versión pro, como este. Que este, bueno, pues al final, más o menos, tiene más funciones que este, pero bastante ya más cómodo, bastante más interesante. Vamos a abrirlo bajo la atenta mirada de nuestro supervisor Nintendero especial. Porque ahora con esto sí que podemos jugar dobles ya a juegos al de 100%. 100 ¿no? A tres personas. A tres personas, claro, pero si sí. el mando partido y uno con este mando Pro bueno, vamos a ver lo que trae y si merece la pena Vale, el cable USB para conectarlo imagínate la batería, ¿verdad? El mando? Eh, eh, creo que de todos los mandos es el que más batería llega que llega a superar las uh, 20 horas se nota, se nota, Pesa, tiene un peso considerable ¿eh? bueno, no sé si se ve mucho bien ahí se aprecia mejor cogiendo los reflejos el acabado está muy muy chulo tiene un aspecto de semi-transparencia eh, no sé si aquí se va a conseguir apreciar pero está muy muy muy bonito, la verdad, y la sensación que da al cogerlo, wow, es perfecto, los botones se notan, pero brutales, muy muy Acelerómetro, giroscopio, vibración HD y el ventón de jugar así, así, asá, bueno, en fin, una auténtica pasada. Bueno, ya lo que nos queda son algunos extra que no vamos a ponernos a abrir ahora mismo porque son la funda para llevarlo, unos grips para ponerle al mando, por supuesto. El Zelda, que luego haremos un gameplay, si queréis buscar los vídeos en iPhone digital y echaremos algún gameplay. A ver, a ver, a ver. Lo abro, el juego seguro, pero sí, no lo he hecho para el cartucho. ¿eh? Sí, sí, chupar. No, no, no, no, hay que chuparlo, si no, <ríe> no lo abres. Si lo abres, pues entonces luego, entonces lo dejamos para otro vídeo. Y yo creo que más o menos, está todo, bueno, de ahí viene el cargador, el cable, os eh, podéis hacer una idea, tampoco voy a perder el tiempo con esto, que ya son cables y poco más. Lo importante será probarlo, ¿vale? Y en próximos vídeos, si queréis entrar en iPhone Digital, vamos a hacer eh, un vídeo de primeras impresiones y hablando de, de gameplay probando el juego me dejado por abrir. De acuerdo. Bueno, pues esperamos que os haya gustado, que os guste la, la consola y, y que os apasione como a nosotros. Y ahora veremos qué tal funciona. Os diremos algo en próximos vídeos. Venga, hasta la próxima.